Se cumplen seis años de la reforma laboral de Mariano Rajoy y el PP, reforma que ha conseguido su objetivo. Soy del sector de la hostelería, en el cual tenemos contratos de cuatro horas, trabajamos 12 sin que nos paguen el exceso de horas. El sector de la hostelería está muy bien visto por el turismo, pero no nos repercute a la hora de trabajar ni de buscar empleo. Trabajo en correos. tengo que estar disponible los 365 días del año para coger contratos por hora, días sueltos, fines de semana y festivos. Tras cuatro años de carrera y dos años de máster, mi situación es de contratos eventuales temporales y aunque a mí me gustaría quedarme en mi tierra, no voy a tener más remedio que irme al extranjero. Soy auxiliar de ayuda a domicilio, un sector feminizado, precarizado, gestionado con dinero público, pero sorprendentemente gestionado por, por empresas privadas, multinacionales, cooperativas, pero todos son empresas privadas. Estamos reivindicando que se gestione desde lo público. Acude a la concentración del día 10 convocada por la marcha de la dignidad contra la precariedad y por tus derechos laborales.